El pase a la final el día de hoy, su equipo da un buen primer tiempo, pero no se logra ganar de visitante y la final, final será obviamente fuera de la. ¿Cómo poder hacer a Sleipo mejor en esta final? La no Buenas noches, no entendí la pregunta porque se te recortó todo. La verdad, si me la puede repetir. Ahora sí. Profe, buenas noches, felicidades por el pase a la final. Gracias. El día de hoy tu equipo da un buen primer tiempo, pero el segundo tiempo se vuelve a caer. ¿De qué manera van a salir a enfrentar esta final en donde sin lugar a dudas van a cerrar de visita y en este Guardián 2021 se les ha dificultado ese tema, profe? Bueno, vamos a salir a buscar, como salimos hoy. El Pobla tuvo su mérito en el segundo tiempo. Nos salteaba permanentemente en la línea con pelotazos y teníamos que defender. Este, no somos un equipo armado para ese tipo de juego, pero bueno, tuvimos que tomar precauciones. Eh, hicimos un buen primer tiempo, en el segundo nos costó agarrar la pelota, repito, pues, que no estoy haciendo una crítica de Puebla, simplemente estoy ejemplarizando lo que sucedió. Y bueno, este, eh, en definitiva no llegamos al pase de la final, que era lo que queríamos. Eh, me hubiera gustado eh, tener otro resultado, pero en definitiva valoramos muchísimo el esfuerzo. En la llave, en un momento de 180 minutos, fuimos muy superiores. Y bueno, ahora recuperando los futbolistas y pensar en lo que, en lo que viene en fue un rival durísimo que dignifica nuestra victoria. Y, y bueno, la verdad que los felicito porque la entrega de ella fue, fue espectacular también. preguntarte en qué momento llegará tu equipo, llega tu equipo a, a esta gran al final, algunas lesiones tienen poco de haberse recuperado qué tan cerca o qué tan lejos del techo futbolístico del cual hablamos a lo largo de todo el semestre, en qué momento ves que llega tu equipo al partido más importante, quizá contra el rival más complicado que había Bueno, creo que llegamos en un buen momento, quizás no el techo de ellos está muy lejos porque somos, como ya sabemos, el plantel más joven de la liga por un amplio margen que lo repito muchas veces, porque a veces la, la, juventud, la juventud nos traiciona en algunas decisiones del juego dentro de la cancha que son normales, este, pero la realidad es que eh, lleguemos como lleguemos, que pienso que llegamos en un buen momento, este, son finales, ¿no? Estos finales, se hicieron para ganar, así que vamos a afrontarla con la mayor confianza, recuperar a los futbolistas por el esfuerzo y bueno, algunos vienen castigados este, por la continuidad de partido Y bueno, hasta intentar ganar a Cruz Azul, que es un gran equipo, indudablemente, pero ya tenemos la mente puesta en el primer partido. Continuamos con Diego Tania Ventimilla. Que Cruz pues, Azul fue super líder, de que tuvo una buena racha, nos da como favoritos, pero ustedes también están haciendo muy bien las cosas, llegaron a la final, pues también de manera complicada. Eh, ¿Cómo mandar este mensaje de que no hay favoritos para la final? Los dos llegan en un muy, muy buen momento, gracias. Bueno, lleguemos de favorito o no, este, respeto todas las opiniones. Nosotros vamos a seguir intentando hacer nuestro trabajo, jugar los finales, ahora sí, la final definitiva. Tenemos muchísima confianza en el plantel y si en algún momento nos falta algo, bueno, pondremos las ganas, la disposición, el temple, la garra que hoy pusimos por cierto momento a lo que propuso el rival, que nos propuso saltearnos mucho la línea y mucho pelotazo y, y nos adaptamos a esas circunstancias. Lo mismo vamos a hacer con Cruz Azul, respetando... Este, su buen torneo, su buen futbolista pero creyendo a muerte en, en el juego y en, en nuestro jugador, así que bueno, obviamente prepararnos para, para el primer partido por sobre todas las cosas y con mucha ilusión, con muchas ganas este, de afrontar y con mucha confianza Ritter. Adelante Fernanda Llano. Gracias Aldo Profe, buenas noches, Fernanda Della Hicieron un torneo muy bueno, los partidos de visita se han complicado un poco más. Bueno, jugando mejor que el rival, <ríe> esa, esa es la realidad del fútbol. Este, nosotros sacamos una diferencia clara el otro día y, y obviamente y, tratamos de ampliarla hoy, porque el rival también juega. Y bueno, es lo mismo hace Concurso Azul. Nosotros hemos hecho muy buenos partidos de visita, este, algunas veces nos ha faltado efectividad de todo lo que generamos. Pero bueno, tenemos mucha confianza, repito, en lo que vamos a hacer. Y bueno, son finales, que siempre en la final estoy seguro que nuestros jugadores van a dar un club. Y, y eso significa mucho a nuestro rendimiento. Cerramos contigo, Fernando Castellanos. Gracias, Salvo. Buenas noches, doctor. Buenas días. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Creo hoy ya este, estando en esta final en estas instancias después de un arduo trabajo que he tenido con este equipo de, de, de Santos he tenido tantas complicaciones en el torneo ¿cómo ve a su grupo? ¿cómo lo ve para esta final contra el, el rival a vencer? usted lo vencieron en la primera fecha del torneo que llegó y después de este equipo de después de dos derrotas pues tuvo un torneo excelente, hay equipo? ¿Cómo parece que a este tipo de cosas este... Siempre le digo lo mismo a los favoritos. Cuando ellos están inspirados, están concentrados y atentos al, al juego, le podemos ganar aquí, le pueden pintar la cara a cualquiera, así se los, se los este, identifico siempre. En la medida que nosotros estemos enchufados y que algunas cosas debemos mejorar, han dado muestra ganando, patando o perdiendo algunas veces de marcar una superioridad muy grande en sobre muchos rivales, diría en la gran mayoría, a pesar de la juventud que tenemos, pero estoy confiado que vamos a hacer grandes partidos con Cruz Azul, por más que no dejamos de conocer el potencial que tiene, el número de futbolistas, lo que significa como institución, pero quedemos a muerte, repito, en el trabajo que estamos haciendo, en los jugadores, y lo que más nos importa en este momento es poderlos recuperar de todo este esfuerzo, que fue, fue muy grande, y bueno, apuntar al primer partido y después intentaremos este, jugarnos todas nuestras chances. ¿no? Tenemos grandes futbolistas, más allá de, de la juventud, pero vuelvo a insistir, estamos en un muy buen momento y este es un golpe anímico muy bueno para darnos impulso para afrontar la, la final.